El ejercicio 22 dice una circunferencia tiene inscritos un triángulo y un hexágono. Los tres vértices del triángulo coinciden con tres vértices del hexágono. Si la medida del lado del triángulo es 4, hallar el perímetro del triángulo y del hexágono. Y compararlo con la medida de la circunferencia circunscrita. Bien, eh, primero vamos a construir un círculo que es donde están inscritos los dos, las dos figuras, el triángulo y el hexágono vamos a suponer porque ahí debió haber dicho que eran pues, polígonos regulares triángulo equilátero y un hexágono debían ser regulares por lo tanto vamos a construir un hexágono, o sea una figura de seis lados ahí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis más o menos, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis el triángulo que va a estar de la siguiente manera Recuerden que en un hexágono eh, sus ángulos centrales son igual a 60 grados. De igual forma el triángulo verde también tiene ángulos de 60 grados. Voy a construir un triángulo que vaya desde el centro hacia un vértice. Ese es el radio tanto del círculo como de los dos triángulos, de los dos figuras, perdón. También voy a construir la apotema del de triángulo. En ese caso es un ángulo de 90, recuerden. Y tenemos que la medida del lado del, lado del triángulo es 4, por lo tanto este de acá es 2. Y nos vamos a dar la tarea de encontrar R, la distancia del radio. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos esta distancia, estaríamos encontrando la distancia del polígono, en ese caso el hexágono. Dado el polígono regular, el hexágono. Lo que estamos encontrando, lo que vamos a encontrar es el radio. O sea, la, en este caso, esta medida es igual que esta medida, porque recuerden que en un hexágono regular, los triángulos que se forman, en este caso del, del hexágono, todos los triángulos, todos estos triángulos son equiláteros. Entonces, en un principio, tenemos un triángulo de esta manera, con un apotema, y lo que andamos buscando es R. Tenemos que esto es 2 Y recordemos que en un triángulo equilátero Este ángulo es de 60 grados Por lo tanto Extraemos un triángulo acá Donde lo que andamos buscando es esto Y este me vale 2 Y este ángulo que está acá Es la mitad de este que está acá Entonces este ángulo es de 30 grados Y esto es de 60 grados Entonces tenemos un triángulo especial 30-60 Bien, podemos utilizar también la trigonometría eh, en este caso voy a utilizar la trigonometría con el triángulo especial que se forma ahí esto es 30 esto es 2 y esto es R, entonces voy a utilizar la razón trigonométrica coseno coseno de 30 es igual a cateto adyacente 2, entre la hipotenusa que es R el R pasa a multiplicar diríamos R por coseno de 30 esto es igual a 2 y el coseno pasa a dividir por lo tanto quedaría R igual Aquí, perdón, aquí es 2 r igual a 2 entre coseno de 30, que esto es igual a 2.3, entonces qué hemos encontrado, volvámonos acá, lo que estamos encontrando, lo que acabamos de encontrar es R de este triángulo, este que está acá, y recuerden que antes mencioné que si este radio, que este radio es igual que este lado que está acá, por lo tanto ya tenemos el lado del hexágono y ahora lo que tenemos que sacar son los perímetros los perímetros de las figuras en este caso el perímetro del hexágono es igual a 6 veces su lado 6 por 2.3 eso es igual a 13.8 y el, ese es el polígono el perímetro perdón, del hexágono y el perímetro del triángulo es igual a 3 veces su lado, o sea, 3 por 4 es igual a 12 por último tenemos que encontrar la circunferencia porque dice que lo comparemos con la circunferencia, recordemos que la circunferencia es 2pi por r en donde r es el mismo eh, segmento que hemos encontrado aquí, este r que es igual a 2.3 este r 2.3 entonces decimos 2 por pi por 2.3 entonces decimos que eso es igual a es igual a 14.45 que es lo que andábamos buscando